Saludo cordial y bienvenidos a nuestra información aquí en Noticias de Última Hora, Noticias internacionales en Mundo. Muchas gracias por su tiempo. Est estos son nuestros titulares. Ministra de Exteriores de Alemania produjo tremendo escándalo en las últimas horas y desató molestias en el Kremlin al afirmar que Alemania está en guerra con Rusia. Yes. Sí, tenemos que hacer más para defender a Ucrania. Sí, tenemos que hacer más también en el tema de los tanques. Pero la parte más importante y crucial es que lo hagamos juntos y que no hagamos el juego de la culpa en Europa, porque estamos librando una guerra contra Rusia. Ya les cuento más detalles al respecto. La portamos de la Cancillería rusa, María Zaharova desmiente la lejanía de la OTAN en el de Rusia con Ucrania ya les tengo otros detalles importantes, los ciudadanos de los países de la OTAN deben saber que su bloque está completamente involucrado en una confrontación con nuestro país y esta confrontación va en aumento expresidente de los Estados Unidos Donald Trump puso en alerta a sus seguidores y al norte en su red social aduciendo que la entrega de los tanques a Ucrania podría desencadenar una guerra nuclear con Rusia el presidente de Siberia, Vladimir Putin, se pronunció respecto a la entrega de los tanques Abrams M1 y los Leopard alemán a Ucrania. Peter Sijarto, ministro de Energía de Hungría, le responde a ministra de Exteriores de Alemania. Grupos Wagner rusos, en la mira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El mundo multipolar surge y el unilateralismo está llegando a su fin. Las palabras del ministro de Exteriores, Sergei Larov, de Rusia, desde la Unión Africana. Ah. La opción de un mundo multipolar es un proceso objetivo e imparable. El Occidente colectivo, Estados Unidos, la OTAN, la Unión, la Unión Europea, que están bajo el control de Washington, intentan invertir el proceso esta y muchas más noticias en este nuevo video informativo para hoy así que muchas gracias por su tiempo los invito al contexto de las noticias recuerde apoyarnos dándole la manito arriba muchas gracias, aquí está toda la información estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos contradicciones a la orden del día recuerdan ustedes amigos de noticias de última hora y noticias internacional en mundo que el mismo presidente de Alemania el canciller Olaf Scholz al aceptar el envío de los tanques Leopard a Ucrania dijo que lo que quería Alemania era evitar una escalada por parte de Rusia con la OTAN, pues la que encendió un mar de críticas desde el Kremlin y obviamente desde gobiernos adyacentes a la Unión Europea es la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Barbok, que en las últimas horas dijo algo que es obvio y lo esconden: que tanto Alemania y la OTAN están indirectamente involucrados en el conflicto entre rusos y ucranianos. Pues bien, la ministra de Exteriores del gobierno, Scholz, ha dicho que Alemania está librando una guerra con Rusia y contradice al propio ministerio, contradice al mismo gobierno. Incluso a la OTAN, que dirige el general James Stoltenberg, que dijo recientemente que Ucrania no convierte a Alemania y a la OTAN por parte del conflicto. En esa misma línea, la OTAN dice que el bloque no es parte del conflicto ni quiere serlo. Escuchemos que dijo la flamante Barbok, que en pocas palabras está echándole más leña al fuego.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 Lo más preocupante, amigos, son las declaraciones que ha entregado recientemente la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Sajarova, que ha avisado a todos los ciudadanos del bloque europeo que el bloque está involucrado en una confrontación con Rusia y que esto va en aumento. Escuchen ustedes mismos qué fue lo que dijo la funcionaria de la Federación recientemente respecto a la OTAN. Los ciudadanos de los países de la OTAN deben saber que su bloque está completamente involucrado en una confrontación con nuestro país y esta confrontación, va en aumento. En ese orden de ideas le pregunto al general Stoltenberg, ¿Creen que realmente enviando tanques que deben ser usados por la gente y creando incluso sobre la base de las embajadas de Ucrania en el extranjero puestos de reclutamiento tanto de ciudadanos de Ucrania como de ciudadanos de otros países todavía no son parte del conflicto? ¿Quiénes son entonces? Cada armamento occidental que llega a Ucrania se convierte en objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas Rusas. Los suministros de tanques no cambiarán, por supuesto, la situación en beneficio del régimen de Kiev, pero lleva a los países de Occidente a un nuevo nivel de confrontación con nuestro país y con nuestro pueblo. Luego de estas declaraciones, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia salió al paso de las declaraciones de Barabok, aduciendo que la entrega de equipos a Ucrania no constituye una co-beligerancia ni los hace parte de la situación. Fue literalmente lo que dijo la portavoz de el presidente Emmanuel Macron. Dijo que Francia, ni ninguno de nuestros socios, está en guerra con Rusia. Bueno, pero uno de los que ha optado por la neutralidad en los últimos meses con Rusia es el presidente de Croacia, que refutó las declaraciones de. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Barbok, y dijo lo siguiente. La ministra de Alemania dijo que debemos estar unidos porque estamos en guerra con Rusia. Yo no sabía eso. Quizás es Alemania quien está en guerra con Rusia. Le deseo suerte con eso. Quizás le vaya mejor que hace 70 años. Fueron las palabras que escribió el presidente de Croacia respecto a las declaraciones que entregó la funcionaria alemana a los medios. Tremendo escándalo de satana integrante del gabinete Stolz. Hoy anuncio que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario de defensa Austin recomendó tomar este paso porque reforzará la capacidad de Ucrania para defender su territorio. Estas fueron las palabras que entregó recientemente el presidente Joe Biden, que le mereció declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la entrega de los tanques Abrams M1 para Ucrania. Este jueves, el ex líder de la Casa Blanca dijo que la decisión de Occidente de proporcionar tanques a Kiev podría desencadenar un conflicto nuclear y pidió poner fin a las actividades militares lo antes posible. Los tanques Abrams M1 es un tanque de batalla de tercera generación diseñado por Chrysler's Defense General Dynamics, adquirido por Estados Unidos para la guerra blindada moderna. Es considerado uno de los tanques actuales más pesados con 68 toneladas y cada tanque cuesta alrededor de 10 millones de dólares. Según este artículo, trae los tanques Abrams M1 algunas tecnologías modernas para las fuerzas blindadas norteamericanas y porta un cañón de 120 milímetros. Por su parte, los tanques Leopard 2 de Alemania es considerado era un tanque hecho por tecnología alemana y un tanque de tercera generación que entró en servicio para Berlín en 1979, posee un cañón de 120 milímetros, se opera con un control de fuego digital y un equipo avanzado de misil nocturno y es considerado por Berlín como uno de los tanques más letales del mundo pero nos llama la atención lo que dicen los medios de la federación referente al envío de los tanques occidentales para Ucrania, algunos lo han tildado como los gatos sin dientes a los Leopard e incluso a los Abrams M1, dicen los medios en Moscú que serán el Eliminados muchos de ellos incluso antes de que lleguen al campo de batalla. Hacen una comparación mordaz con los tanques T-90 de nacionalidad rusa que son de fabricación local y dicen ser superiores en todo a los mencionados. También los medios señalan que estos tanques que serán entregados a Ucrania son primitivos pesados y menos maniobrables, y tienen un tiro más corto que los TM-90 rusos. Lo cierto es que muchos no dimensionan lo que se vienen para los próximos días o semanas. Es impredecible cómo están las cosas. Será el principio de una escalada a nivel de... Rusia o cogerá territorio adyacente europeo. Escuchen amigos, en las últimas horas el presidente de Siberia tuvo una reunión con altos mandos militares. Tenemos entendido que ha dicho que el hecho de la entrega de los tanques a Ucrania por parte de Occidente, Rusia lo interpreta como una participación directa de Occidente en el conflicto. También ha dicho que la guerra en Ucrania ya ha escalado sin especificar de qué formas responderá la federación. Ya se ha confirmado que el Kremlin ha dado la orden de desplegar misiles de defensa aérea en la propia capital de Moscú, según los medios eslavos. Así lo están mostrando diferentes medios de comunicación locales occidentales, así como los usuarios en las redes sociales. Los sistemas de misiles antiaéreos se han instalado en los tejados y azoteas de Moscú. Reportan que han sido instalados sistemas de defensa Pantsir F1 arriba de los edificios de gobierno, incluso se habla del Ministerio de Educación en Moscú y unos kilómetros más adelante, donde se ubica la residencia del presidente Vladimir Putin en la zona del distrito de Teteninsky se menciona que hay sistemas de defensa S-400 rusos ubicados en parques públicos o cerca de las estaciones del metro, como ustedes saben estos sistemas de defensa sirven para interceptar helicópteros abiertos de ataque misiles entrantes y drones kamikaze, el objetivo proteger a Moscú, incluido la base central de las decisiones, el Kremlin, en las últimas horas de Washington entró en apuros y todo a nombre de los grupos Banner de Rusia que de acuerdo a lo que se ha venido conociendo en el terreno de la batalla los barnes son uno de los principales protagonistas del avance de las tropas rusas y esto por supuesto ha causado malestar en Casablanca. para tratar de aplacarlos un poco el norte ya decidió en las últimas horas ponerle un frente y un freno entre comillas y así parar a los Wagner, especialmente al director Jeveni Prigozin, y de qué forma, algo que es muy habitual y disiente en el norte, con las sanciones. Hace poco pocas horas el departamento del tesoro que dirige la funcionaria Jen Helen ha declarado a los Wagner como una amenaza transnacional e internacional. Los ha considerado como un grupo criminal y terrorista. Así es como los ha calificado el gobierno de Joe Biden a esta empresa militar privada apoyada por Rusia. El Departamento del Tesoro dio a conocer un nuevo paquete de sanciones contra la Federación y en este incluyen a los bandes rusos. Los acusa de estar implicados en un patrón continuado de graves actividades delictivas tanto en Ucrania y fuera del país, además de señalarlos de participar en operaciones de en otros países, para nadie es un secreto y esto lo dicen especialistas militares los Wagner ahora luchan con el ejército ruso en Ucrania pero también están haciendo lo propio en África, lo hicieron en Siria están liderando territorios colonizados de Occidente y esto tiene horrorizado a Washington y por eso ahora van con todo para acabar con los Wagner a esto se le suma las acciones de los Wagner que están realizando con el ejército por capturar nuevos territorios en Ucrania, en su defecto esto tiene con grandes dolores de cabeza al norte y ha expedido este nuevo paquete de sanciones que incluye también al ministro de Comercio ruso y a otros colaboradores cercanos al presidente ruso Vladimir Putin. El ministro de Exteriores de Rusia Sergei Larov, habló en las últimas horas y dijo que el reloj de la historia multipolar avanza en la dirección correcta y ha dicho que este proceso es imparable pese a los esfuerzos de Occidente de revertirlo.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 intentan invertir el proceso. El dominio de Occidente llega a su fin y no se puede ignorar las potencias emergentes en todo el mundo, dijo Lavrov, que añadió que Rusia es consciente de que las delegaciones del norte, británicas y de otros países europeos, regularmente visitan África con una digna obstinación. Exigen a los países del continente que no cooperen con Moscú, sin embargo según el canciller ruso, ninguna visita o guerra híbrida de Occidente, incluido el conflicto ucraniano, podrá detener el desarrollo de nuevos centros de poder económico, influencia financiera y política. Estos esfuerzos son en vano. Lo más que pueden esperar es que se frene el curso, el objetivo de la historia. Rusia es consciente de que las delegaciones estadounidenses, británicas y de otros países regularmente visitan África. Y con una digna obstinación. Exigen a los países del continente que no cooperen con Moscú, que no se aparten de la disciplina general por la que Occidente entiende la restauración en gran medida de la dependencia colonial. Subrayó que tendencias similares también están surgiendo en América Latina, donde la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC están pensando en desarrollar sus propios mecanismos monetarios y financieros con el objetivo principal de protegerse de las cadenas de mecanismos controlados por Occidente que han demostrado ser poco fiables. Pero ya bajo una nueva forma países como China la India ya están superando a Estados Unidos y a los miembros de la Unión Europea en muchos aspectos tenemos a Turquía Egipto los estados del Golfo Brasil y otros países latinoamericanos se están convirtiendo en influyentes centros independientes serán los futuros centros de la multipolaridad África es uno de los centros más importantes con mayor potencial es el continente más rico incluso en recursos naturales que han sido objeto de explotación durante siglos Occidente prefiere mantener esta política de explotación de África. Hungría en las últimas horas saca las garras y dice, este conflicto de Ucrania no es nuestra guerra. El canciller de Hungría, Peter Sijarto, denunció que el ejército ucraniano recluta a la minoría húngara en el país para el conflicto con Rusia. El ministro señaló que los húngaros que viven en Transcarpacia, en el oeste de Ucrania, están siendo reclutados en el ejército y muchos ya han perdido la vida. Los húngaros sabemos muy bien por qué es tan importante poner fin a esta guerra, dijo, para rechazar la involucración. De algún modo en el conflicto de Ucrania ha llamado a abandonar la retórica de la guerra y centrarse en las negociaciones de paz. El pueblo húngaro no es responsable de esta guerra. El pueblo húngaro no puede hacer nada por el estallido de la el pueblo húngaro no quería esta guerra, declaró Sijarto. De este modo, Sijarto respondió a las declaraciones de su homóloga alemana, Ana Elena Barbock, Asimismo, ha lamentado que, debido a las sanciones fallidas del occidente contra Rusia, el coste de la importación de la energía de Hungría ha aumentado de 7 mil millones de euros a 17 mil millones de euros. El Parlamento de Hungría, por su parte, prohibió en diciembre pasado el suministro de armas a Ucrania a través del territorio del país por motivos de... Hasta aquí la información de nuestro video informativo para hoy, muchas gracias a ustedes por la audiencia, si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, los invitamos a que nos apoyen con la manito arriba para poder darle cobertura al video porque los algoritmos nos esconden los videos y ustedes puedan seguir viendo esta información aquí en nuestra plataforma.